Hola, hola, me Pipe de La Hola, Hola Y hoy pues vamos a jugar otro juego en Linux como siempre en familia Y en este caso se llama Ultimate Chicken Horse Bueno, Ultimate Chicken Horse se ha hecho en Unity ¿Y por qué la verenda pues. mm -hmm. El juego es de plataforma para, como carrera y lo curioso es va poniendo objetos, trampas, obstáculos a la Bien, Yo creo que a lo mejor es muy divertido y yo creo que lo vamos a ver, fácil, es muy gracioso. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Es un multijugador local y es... Hace poco han puesto online, ¿verdad? Se pusieron el online en una actualización porque antes no tenía online. Y bueno, es para jugar es siempre con varios jugadores. No tiene, no se puede jugar uno solo, ¿vale? No tiene boss, no tiene CPU, ¿vale? Y nada, pues vamos a ver cómo. qué tal se nos da. Eh, vamos a jugar con nuestro Steam Controller, como siempre, ¿verdad? Y, venga una partida local. Elegimos nuestro personaje. Y tenemos varios escenarios. Varios. Vamos a empezar por. Vamos a empezar por este. Que es el primero que nos sale. Bueno, hay dos que nos salen. Es verdad que conforme vamos jugando, pues vamos desbloqueando cosas. Tanto trajes como. Bueno escenario nuevo y aquí se trata de se nos abre una caja con objetos que podemos ver cómo funcionan los objetos y escogemos cada uno cada uno cogemos un objeto y lo colocamos donde mejor conviene o no porque la cuestión aquí es quién llega y quién no llega por ejemplo yo he llegado y me pego aquí mi baile uy uno casi no llega y otro se ha caído entonces, la gracia del juego es que tienes que poner obstáculos siempre para fastidiar a los demás e intentando fastidiar, fastidiarte a ti. También ayudar, sí. Uh -huh. Yo por ejemplo, pues mira, en esta ocasión voy a poner aquí.. Voy a ser un poquillo puñetero. Ay. La fastidia, pero sí. Bueno, pues la he liado. Venga, venga, a ver quién es el grupo ahora que pasa. Problema que si ponemos muchas trampas, ¿verdad? Entonces, pues qué eh? pasa. Que nadie gana. No winners, no points. Entonces hay que tener equilibrio. Y usar dinamita. Usar dinamita para, para quitar trampas. Vamos a coger una monedilla que nos da un extra. Uh -huh. Y aquí la pille. Bueno, pues la voy a poner facilísimo. ¡Oh, sí. oh no. no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh ¡Oh ¡Oh ¡Oh ¡Oh Voy poner el hielo pues el último escalón claro. Venga Ah oh, no, Uno me ha caído Oh, oh, oh. oh, no. oh no ¿Por qué? Ay, qué grande Ahora es imposible porque ya Bueno, no es tan imposible Yo creo que se puede A dinamita bueno, hay mucha variedad de objetos. Ah, eh, ¿Qué voy a aquí? Hmm. Mm. Bueno, aquí mismo ya está. No sé, no sé. Y también se puede reventar para fastidiar a los demás. Ah, mal. Ah, no. Qué <risa> me caí yo el hielo <ríe> no, no, no, no. bueno bueno esa abeja esa abeja que se cae esa abeja que se cae escalando a ver a ver ahora la flecha como lo hace Uh, ha cogido la moneda ya <ríe> la pillado ahí está muy difícil creo que vamos a tener que poner alguna ayuda dinamita o cargarnos algo porque una super dinamita <ríe> se sí, súper tío oh, <laughs> Ay, qué pesado mierda Bueno, ¿eh? ha reventado no, no, no. ¡Sí! ¡Sí! ha oh, llegado! ¡He llegado! Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ahora de repente llegamos ha todos. <risa> <risa> no, puedes, tu ese, no puede ser. Tú ese no points. Necesitamos un poquito de. Motivación. Motivación, ¿no? Motivación. Sí, sí, a si Esto es pegamento, ¿vale? ¡Ah, no, no, no, no! Ah, no. no, no. Ahí no. no. Pero mira, voy a poner yo esto aquí. Oh, una motosierra. A ver quién se atrae al pollito con la monedita. Oh, <risa> <onda>? Ahí va! ¡GGG! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> uy, uy, uy, uy! ¡Oh, no! ha uno con moneda! Vaya, vaya, vaya. Bueno, a ver la oveja que hace. ¡Ay, la oveja se ha un <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Oh, <ahí. risa> ¡Ups! Bien, bien, bien. ahora voy último. Está la cosa empatada. Bueno, hay rondas, ¿vale? Estas es ronda Y. Bueno, este juego lo descubrimos hacia el amigo Fugu. ¿Cómo lo descubrimos? Pues es que este juego. Se puede jugar con Remoto Play Together. Y se juega muy bien, por cierto. ¿Qué quiere decir? Que podemos jugarlo con. Mario amigo, stream Ay, por favor motocicleta, muévela muéveme a la muerme, mu Bueno, bueno. Oh. Las pruebas que hicimos, ¿verdad? Podemos jugar varios de jugando en Linux. Sí, sí, sin problema, la verdad. La no win as no point. Esto está un poco difícil, eh. Tiene es que... un momento en que va a decir que queda atrás tú, entonces.. Queda tres ronda, sí. Hay cuando... un límite de ronda. ¿Y... Ajá. Sí. ¿Oops? No, es que tiene leche. Oh, no, ¿Qué? No, porque he dejado un huequecillo? de fugio. ahora lo tocan. Uh -oh. uh -huh. <laughs> ¿Qué más haces? ¡Qué bien! No, la... Like... Tres turnos, tres turnos se acabó, tres rondas. La vispa. La vispa, ¿no? Bueno, los gráficos son... Bueno, oh si chulos. queréis volar con la vispa, eh. Volar ah, con, mira, la avispa. Gracioso, con la vispa... Ah, mira, con la vispa, tiene La vispa cuando la ataca salen detrás tuya y como no llega rápido, se acabó. Se acabó. <risa> mm, interesante. O oh, no, no me digas oh, Eso va a ser raro. Oh, <risa> ah, me ha pillado las avispas. <risa> ¡Ay, esto ha sido muerte subida! Esto ha sido un desastre. Sí, Pero vale, bueno, vale. Eh, Grande no. ¡Uy, dos turnos! Turno. De momento turno. voy ganando solo una... ¿no? ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¿Es un portal? ¿El portal? Sí. Bueno, el portal necesita dos, <risa> Por cierto, quiero reventar eso. Como no, eso va a ser fácil. Solo de momento un trocito. A ver, right, ¿qué ponemos aquí? <risa> <el chicken. risa> ese pollo, ese maldito pollo. ¿Dónde vas, pollo? <risa> ¿Qué no? Oh, oh, oh. Me coge la moneda, coge no. la moneda. Es que viene el labio. <risa> oh, Dios. Bueno, qué remontada bueno. del pollo. Uy, último turno. ¿Y si os lo pongo difícil? No. <risa> Cualquier cosa que no lo Bueno, vamos allá Vamos allá Ah, ya va Muerto No, no, no Sí, señor Me voy Que viene una aviso El pollo, el pollo, el pollo A ver si la lo pillan Y no, no, no, no, no, allá Oh, ¿qué ha pasado ahí? ¡Muerte súbita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Has ganado, ¿Ha ganado? ¡No! ¡Ah, no! ¡Empezamos otra vez! ¡Oh! <risa> ¡Pero me pasa aquí! Bueno, bueno, bueno. Esto nunca había pasado, amigo. Esto <risa> no nunca había pasado. Y... <risa> ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es una locura! ¡Qué gracioso es este juego, por Dios! <risa> No aguantáis nada. No puede ser, que quedan 30 segundos. Oh. <risa> ¡Qué malo! ¡Ay, oh, Dios mío, qué paquete! ¡Qué paquete, oh. ¿Qué paquete somos! Ay, espérate, espérate, espérate, no. espérate. Que todavía, que todavía. ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡He ganado! No, hay que ¡Qué ser. remontada, qué remontada! ¡Increíble, increíble, señores, increíble! Bueno, el juego, bueno, vamos. Bueno, a otro que Este es este nuevo que lo hicimos cuando estábamos jugando este juego. Conseguimos esto. Y uh -huh. en este sitio hay. Pero bueno, hay mucho, hay mucho. Se van desbloqueando, bueno, sí. te van saliendo. Pero aquí una hay de... como una, una caja flotadora con esa eso ahí, ¿no? Pues acercamos eso, eso... esa caja y. ¿Qué pasa? Uh -huh. Pues pasan cosas, ¿no? A... Que desbloqueamos no cosas Bueno, vamos a mala Mala, pues... oh. hey, uh. ese pollo hey, lo desbloquea muerto, ¿eh? Increíble a ver. Oh, Mira, ha conseguido un nuevo personaje Y muerto, lo he hecho ah, Increíble hey. vamos a <coughs> Y ese, ese lo pierde casi eh, primero... ¿Y yo muerto... Oh, y la oveja. Bueno. La chicken se ha sacrificado por... Por el objeto nuevo. Oh. <risa> eh, bueno, vamos a poner esto ya un poco más difícil porque... Oh, y yo lo voy a hacer más todavía. Sí, ¿no? Uh, bueno. Uh, Viento que gira, eh. Viento que gira, todo sí, sí, sí. Sí, Yo soy arriba, eh, en el techo para llegar antes. Uh -huh. Espérate, que lo mismo, así. Ups. Ups. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ¡Qué momento! Uh -huh. ¡Qué momento! Uh -huh. <risa> ¡Ha llegado, ha llegado, señores! Ha llegado que muerto, pero ha llegado. Ay, el pollo, ¿qué pasa? Antes de el tú, pollo está tú, ahí, tú. que no, que no, que no despega. Que no que no de Venga, que vamos agarrar. a empezar poner más trampas, que esto es demasiado fácil. Para mi gusto. A ver qué va a pasar si hago. Venga. A ver si no hacemos. Ah, no es que nos ha puesto ahí hay que no. hay que subirse oh no, ay, no oh, no. Tuya. oh <ríe> lo que he hecho eh ¿Mm? a lo que he puesto eh no es una trampa pero yo creo que esto va a ser muy easy oh no para atrás. Oh, no oh. A, ver Uf, a ver si es. sobrevivo yo con su Ay, muerte y su vida bueno ahora que he puesto el comeback y yo no consigo más. A, ver, aquí, aquí. a ver quién quiere esto eh, claro, vamos a ponerlo más difícil de yo todavía mira esto pero oh, es mucho más difícil sí. Difícil, ¿eh? <tose> ¡Uy, que casi... qué casi! ¡Oh, no! <risa> ¡Oh, no! <risa> <risa> ¡Oh, ¡He matado a todos! ¡He Creo matado a todos! ¡No es un buen... ¡He matado! ¡He matado a todos! ¡Solo con mi trampa! ¡Madre mía, esto ¿Has ha sido ¿eh? una gotita Porque he matado a mi Venga, vamos Ah, ok En vez de morir Vamos a salir No sé qué poner si ¿Hice algo pendiente ¡Ey! ¡Ey! Ey. Los... ¡Bueno! <risa> ¡Mi no o sea, mata. Oh, Dios mío! Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad Vaya par de paquetes No, que no ha aplastado esto, eh sí, aplastado sí. Sí, No ha aplastado eso Ah oh, oh, no! Ay. Bueno, es yo creo chico. que lo vamos a dejar aquí Está muy entretenido el juego, ¿verdad? Está muy entretenido... Además el juego tiene varios modos, ¿verdad? Tiene modo creativo, tiene.. Se puede ir expandiendo, ¿verdad? Conforme vas desbloqueando cosas. Puedes elegir. Tiene aquí otro... otro... para construir, creo. Para crear los niveles tú mismo. Esto no lo vamos a probar. Y nada. Me gusta mucho este juego, ¿verdad? Un juego bastante divertido. Para jugar a familia, ya sabéis. Como siempre, jugándolo en Linux. Que nos encanta. Y... Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Hasta una próxima ocasión. Te decimos... Adiós, adiós, adiós.